Paula es el, el que contaba los números en Barrio Sésamo. <risa> Toma <de> esto. <risa> oh. Hostia, sé es de Reno. <risa> Hostia, qué pelazo. Trae para acá esa, esa mejor. Mejor <risa> cantante de los Medina Zara. Este es de los Medina Zara, Zara. Ni <risa> sueño. Vaya, vaya ¿Eso personaje, de tío. Vaya personaje. Vaya personaje. De ese tío, ese tío. es el de Elfo auténtico, eh. El de los Medina Zara, tío. Iba a decir eso, tío? tío. ¿El de Camela o qué, tío? <risa> el de Medina Zara. El delfo Elfo me mola mucho, eh. Es que, el trapa acá, que yo quiero ir a coño. Es que el <ríe> le... <ríe> <ríe> Joder, que yo tengo la oreja grande, no tengo los chules, <risa> <risa> Bien, ¿no? Hombre, puede dar el pego, eh. Puede dar el pego, tío. De hecho, es algo pintoresco. Joder, tú. <risa> es algo pintoresco lo que está saliendo ahí. <risa> como los perrotes <risa>